me llamo Alba y este canal encontréis principalmente DIYs hoy os traigo un look de verano en el día de hoy vamos a hacer un vestido, un maxi vestido unas sandalias decoradas con flores de crochet y un collar los tres DIYs me encantan, a lo mejor juntos no me los pondría pero por separado, ¿sí? así que no me enrollo más y empecemos con el vídeo <risa> Para el primer DIY empezaremos haciendo muchas flores de ganchillo En este vídeo nos enseño a hacer las flores paso a paso Ya que muy pronto subiré un vídeo dedicado solamente a esto Una vez tengamos suficientes flores para cubrir nuestras sandalias o zapatos Las colocaremos en el lugar que más nos guste Asegurándonos que toda la superficie quede bien cubierta Y las coseremos con aguja e hilo para hacer este DIY podéis utilizar los zapatos o las sandalias que queráis, no importa si son viejas o si el color nos os gusta, ya que al final todo quedará cubierto de flores. Digo flores porque yo he hecho flores, pero podéis hacer cualquier otra forma de ganchillo. el vestido necesitaremos los patrones que estáis viendo en pantalla en la cajita de información os explico cómo sacar las medidas para empezar recortaremos dos piezas del patrón rectangular las encararemos y las coseremos por la parte inferior a unos 18 centímetros en función de cómo escotado queréis el vestido esta medida será más o menos grande vez cosido abriremos la costura que acabamos de hacer y le pasaremos un pespunte haciendo un dobladillo por todo el escote en mi caso antes de coser pasé la overlock por todas las piezas para poder hacer un dobladillo simple en vez de uno doble ahora y esto es opcional cogeremos una tira de encaje del color que deseemos en mi caso era blanca y la teñí negra y la colocaremos y coseremos encima del dobladillo que acabamos de hacer como he dicho este paso es opcional, pero a mi parecer el encaje da un toque muy bonito para hacer la espalda del vestido repetiremos los pasos que hemos hecho hasta ahora y la uniremos a la parte delantera haciendo una costura por donde os muestro el vídeo. En la parte inferior dejaremos una abertura para coser la falda. Esta abertura, como veréis en la cajita de información, es la medida de nuestra cintura dividida entre dos. el momento de hacer la sisa al vestido los kimonos en principio no tienen sisa pero si queréis hacer la manga más estrecha la podéis hacer una vez tengamos el dobladillo de las mangas hecho coseremos la falda para empezar encararemos los dos patrones los coseremos por un lado y por el otro lado solo los coseremos hasta la mitad para poder hacer una abertura a la falda. Si no queréis hacer ninguna abertura, este paso os lo saltáis. Una vez cosido en el lado de la abertura, haremos un dobladillo simple para que el corte quede más limpio. Para terminar, haremos un dobladillo de aproximadamente un centímetro y medio en el bajo de la falda. Colocaremos la falda girada por dentro del top sin girar y lo coseremos por todo el alrededor. Este vestido realmente es muy fácil y me gusta muchísimo En mi caso decidí hacerlo largo y con las mangas anchas porque no tenía ningún vestido de este estilo Pero creo que corto y con las mangas un poquito menos anchas también quedaría estupendo para la última idea haremos un collar mezclando conchas, abalorios y flores de ganchillo cuando tuve la idea de hacer este collar me gustó pero una vez coloqué el material encima de la mesa para ver la combinación me encantó el procedimiento sinceramente no tiene ningún misterio para empezar, enhebraremos todas las conchas, avalorios y flores en un hilo bastante grueso, para que el collar nos dure muchos años. Las conchas las enhebraremos en el hilo haciendo una especie de X, tal y como habéis visto en el vídeo. Los avalorios los enhebraremos por el agujero, como de costumbre, y a las flores les pasaremos un hilo por el medio, como si las quisiéramos elvarar.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 una vez tengamos todas las piezas enhebradas, colocaremos el cierre En un lado, enhebraremos una chafa Después del cierre, volveremos a pasarlo por la chafa y la chafaremos En el otro lado, enhebraremos una chafa Enhebraremos una anilla Volveremos a pasar el hilo por la chafa y la chafaremos. Creo que este collar será mi preferido de esta primera verano. Decidme en los comentarios qué os parece. ¿Qué es el de ¿Qué es el de por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por que por por os ha gustado, si no,